el le ni mamona a bañe a la pe, como con papo ya es papo de negrita paraguay, o ni a bañe a la pe, pero mando a oye jaima ahí más guay te come guasú por un desa, por un papo conime, hojas a deseaba de que ahí me te moco y papo la jere, ja te come guasú y para jugar y vayas por un desa, por un despa me Hola, niñeo, yo pido a un buen jañe en bolsa para beber. Papá, pues ahora llegamos a hacer en huella te Pero ya puedo hablar niñeo, de cuando aparezco un papá, por un día, ya se pago en un buen su papá. Un buen ya se Ahora, papá,